...perfectamente cuadra con lo que nos ha dicho... ...Helen White... ...pero además... ...con lo que apareció en esas famosas cartas de Imbo... ...¿la recordáis? ...pues vamos a hacer un poco de... ...de extracción del texto... ...la iglesia en América... ...amigo y aliado de Israel... ...es curioso... ...la iglesia cristiana de Estados Unidos... ...protestantes... ...amigos y aliados de Israel... ...¿por qué todo esto? ...está la iglesia en América... ...sólidamente detrás de Israel... Nos dice, en una reunión reciente de líderes cristianos, ofrece gran esperanza. Nos habla de cómo se iban a encontrar toda esta gente en cierto sitio. Os voy a hacer un poco de resumen, en general. Esta gente está trabajando desde el mundo protestante en Estados Unidos para apoyar a Israel con un propósito. Ellos dicen, Israel es el pueblo elegido de Dios, pase lo que pase. Y hayan hecho lo que hayan hecho y que según interpretación de sus profecías, ellos dicen, y esto hablamos ya algo en las conferencias, los judíos deben volver a su tierra y entonces va a aparecer el Mesías, y todos juntos, convertidos al cristianismo, van a adorar en un sitio que es el monte glorioso y santo, donde hay la actual mezquita de Alaxa, donde había el anterior templo judío. Claro, fijaros en todo lo que esto implica. Resumiendo un poco esto, y es que en todo este tema que hemos sacado del día de los diez mandamientos, quedaba muy en claro quién estaba presionando al gobierno de los Estados Unidos para sacar las leyes. Y eran precisamente las máximas organizaciones protestantes de Estados Unidos. ¿Recordáis las cartas? La mayoría moral que apretaría, pues es lo que están haciendo ya y vamos a ver más cosas el texto en el versículo 41 nos dice que el rey del norte hará estragos pero dice mas estas escaparán de su mano Edom Moab y la mayoría de los hijos ¿de quién? de Amón y bueno si estas personas perdón si estos pueblos no reciben los ataques del rey del norte ¿eh? ¿quiénes son? Estados Unidos dice la profecía de que va a hacer sucumbir a esas tierras del rey del sur pero ¿y estos que se escapan de su mano? ¿quiénes son? Edom, Moab y los hijos de Amón ¿dónde estaban ubicadas estas provincias en su tiempo? ¿veis? esta es Palestina mar Mediterráneo en el medio palestina porque al otro lado hay el mar muerto y Edom, Moab y Amón marcados en un círculo rojo ¿los veis bien? esta es la zona que describe la profecía que no reciben el ataque de este rey del norte ¿quiénes son ahora estos pueblos? ¿lo sabéis? vamos a verlo actualmente ¿qué país hay ¿Qué país hay ocupando precisamente la zona de estos tres pueblos? Jordania. ¡Qué casualidad! Después de tantos siglos, ahora en nuestros días hay una nación llamada Jordania que precisamente se ubica allí. ¿Seguro que es Jordania? Vamos a ver si la historia lo demuestra. Fijaros... Historia. El territorio que constituye la moderna Jordania fue el emplazamiento de los asentamientos y entidades políticas más antiguas conocidas por los historiadores. Los Amonitas y los reinos de Idumea, que es Edom, Galaad y Moab, situados al este del río Jordán, se mencionan reiteradas veces en la Biblia. ¡Qué casualidad! ¿Y por qué? ¿Por qué Jordania... No va a ser atacada por Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre Jordania y el resto de países musulmanes? ¿Hay alguna diferencia? Fijaros en una declaración de un señor llamado Dr. Walid Fares, analista del terrorismo y el Medio Oriente, y que sirve actualmente en la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, nacido en el Líbano y educado por los jesuitas. Vamos a ver sus declaraciones. La causa raíz de la acción islamista contra Jordania es esta. Los hachemitas son musulmanes moderados, probablemente los más exitosos a la hora de distanciar su religión del barbarismo de Zarqawi. Jordania se está modernizando y ha hecho amistad con Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y los árabes moderados. ¿Jordania es aliado de quién? de Estados Unidos y entrena a las fuerzas de seguridad iraquíes. Jordania es aliada de Estados Unidos por eso no será atacada no van a atacar a sus propios aliados sería la cuestión más absurda de la historia de la humanidad qué casualidad cómo otra vez la profecía cuando la enclavamos en el momento en el que estamos viviendo está cuadrando a la perfección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 ¿Y qué nación dice que no se va a escapar? Y lo cita claramente. Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que atacar a Egipto? Vamos a ver. Recursos que tiene Egipto. Anda. Petróleo y gas natural. También tiene depósitos de oro. ¿Qué cosas? ¿Recordáis el informe sobre el 2025 de la UE? ...¿cuál va a ser el factor?... ...los recursos naturales... ...la energía... ...qué casualidad, ¿eh?... ...y... ...fijaros que otro país pone aquí que va a ser atacado... ...los de Libia... ...bueno, sí, fijaros en la bandera, es verdad... ...esta es la bandera actual, esa es la anterior... ...¿qué veis en la bandera anterior?... ...dos estrellas de cinco puntas, ¿eh?... ...quedaros con este dato vamos a ver ahora sobre Libia ¿qué pasa con Libia? ¿por qué Libia también es atacada? pues vamos a ver como más o menos es más de lo mismo ¿qué recursos naturales tiene? petróleo gas natural qué coincidencias, ¿eh? y fijaros también en su bandera antigua ¿qué tiene? oye sí que hay una media luna símbolo de Alá Símbolo del de dios luna. Quedaros con este concepto, ¿eh? Ala, media luna, símbolo del dios luna. Yo no voy a entrar ahora en esta materia. Pero bueno, pensad lo que queráis. Pero al lado, ¿qué hay? Una estrella de cinco puntas también. Ahora la bandera actual es solo como la parte inferior de la otra, es toda verde, como un campo de golf, más o menos, ¿no? Y vamos a ver una cosa. Libia, ahora, sabéis que ya ha sido desamenazada por Estados Unidos. Pero fijaros en lo que tiene Global Report, estas noticias: dice, la revisión de la política nuclear reveló un plan de contingencia de Washington que prevé el uso de armas nucleares en varias circunstancias contra China, Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Rusia y Siria. Fijaros. Ahora, momentáneamente, por cuestiones, evidentemente, económicas, he interesado que haya paz con Libia, porque han hecho una serie de pactos. Pero la profecía dice que Libia va a ser atacada. Y pensad que estos acuerdos son muy frágiles... Y Libia tiene unos recursos impresionantes que alguien va a necesitar para seguir creciendo. Esto aún está en el futuro. ¿eh? Y las circunstancias parecen ahora, por ahora, que tengan que ser contrarias. Vosotros vais a ser testigos de estos cambios, seguro. Y bueno, luego, no sé si, si os habéis fijado, nos habla también de un pueblo que también recibe, perdóname la expresión, las tortas del rey del norte. Y a ese pueblo, el versículo 43 lo llama Etiopía. También será atacada Etiopía, pero si en Etiopía, ¿qué hay? ¿No hay pobres, señores pobres, a lo mínimo de las circunstancias de la humanidad, que se están muriendo de hambre? ¿Para qué quiere atacar Etiopía? Pues quizás nos vamos a llevar una sorpresa cuando nos demos cuenta que la antigua Etiopía que se escribe aquí no es la Etiopía que nosotros conocemos actualmente, sino que la antigua Etiopía tiene otro nombre en la actualidad y es el actual Yemen, o Yemen, depende de quién lo diga. De remoto origen, en ella se desenvolvió una antiquísima cultura. La actual Mirab es la Saba bíblica. Y si nosotros vamos al texto bíblico, donde aparece la reina de Saba, reina de los etíopes, de ese entonces, que fue con Salomón a escuchar de su grandeza en sabiduría, resulta que nos damos cuenta como el término ha cambiado. El sitio es el mismo, pero los nombres ya son otros. Por tanto, cuando leemos Etiopía, aquí no es la Etiopía de los que se están muriendo de hambre, sino es el Yemen. ¿Y por qué? Porque el Yemen también tiene que ser atacado. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Anda, también tiene petróleo y gas natural. Y como sabéis, la religión de allí es el Islam. Y están amenazados directamente por Estados Unidos. Y ya veis... ¡Qué curiosas banderas, eh! Con las estrellitas de cinco puntas también. Yo no sé si son casualidades, eh. Pero vamos a ver más cosas. Vamos a ver qué escribió un autor llamado Van de Man en un libro llamado Vamos a la destrucción universal, escrito en el año 1972. Él interpretaba las profecías también de este modo. Dice... Regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente. Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos. Centenares de metros debajo del Golfo Pérsico se encuentran unas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas, y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. Y esto fue escrito cuando yo tenía seis años, más o menos, 1972. Y vamos a ver el por qué ahora hay comentaristas sobre las profecías que precisamente ya no dicen nada de esto. Sino que estos textos que estamos leyendo nosotros, los enmarcan en contextos simbólicos. Cuidado, os advierto, si nosotros cogemos el texto simbólicamente, no sabremos, y os lo digo así de claro, no sabremos en qué momento de la historia nos encontramos. Si nosotros cogemos esto como literal, sabremos en qué momento de la historia estamos viviendo y la cosa es dramáticamente y drásticamente distinta nada que ver